Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Este ya es el último vídeo del tema de introducción al, al análisis y a la predicción de series temporales. Y nos vamos a centrar ya en, en la predicción, ¿de acuerdo? La idea es muy sencilla, es lo que venimos haciendo hasta ahora en Machine Learning. Lo que vamos a hacer es ajustar un modelo sobre unos datos eh, y... Eh, desear o esperar que, que la relación que hemos captado en, en, en esos datos pues se mantenga en el futuro y así poder predecir en, en valores que nunca, nunca hemos visto. Aquí, eh, en general, en series temporales no quieres predecir simplemente un único valor, el, el siguiente valor de, de la variable de salida, en este caso de X, en el siguiente periodo, sino que quieres predecir a varios periodos vista quieres predecir pues lo que va a ocurrir imaginad en los próximos 20 meses si, si, tu, si tu serie temporal tiene una periodicidad me mensual o, o bueno tres meses pero en general eh, sueles querer predecir en h periodos en el futuro no simplemente uno y para hacer esto hay dos estrategias eh, muy diferentes la primera se llama la estrategia recursiva y básicamente consiste en construir un único modelo que me prediga a un periodo vista. Eh, es decir, siempre eh, vamos a tratar de predecir x eh, sub t sabiendo o utilizando los datos hasta el momento anterior. O sea que tenemos siempre disponible los datos de x en, en t-1. menos ¿De acuerdo? Entonces, después... Una vez que tenemos este modelo ajustado, que solo es capaz de hacer predicción a un periodo vista, ¿cómo podemos hacer predicciones eh, a 3, 4 o 5 periodos vista? Pues lo que hacemos es aplicar este modelo recursivamente. Es decir, que ajustamos este modelo que tenemos aquí, que me predice a un periodo vista, y luego si quiero predecir a dos periodos vista lo que tengo que hacer es hacer la predicción a un periodo vista y luego utilizar esa predicción como dato de entrada para poder hacer la predicción en temas 2. Y para hacer la predicción en temas 3, debo utilizar las, las predicciones que he hecho para temas 1 y para temas 2 como datos de entrada, como si ya como si fueran reales esas, esas predicciones. Con lo cual aquí sí que va a haber una cierta acumulación de errores. ¿De acuerdo? Esta ecuación que tenéis a, a abajo parece muy compleja, pero lo único que es, es básicamente lo que, lo que acabamos de, de decir. Y luego hay un segundo enfoque, que es el que se llama la estrategia directa, o, o a veces independiente, que consiste en construir tantos modelos como predicciones en el futuro queramos, que queramos hacer. ¿De acuerdo? En este caso vamos a suponer, lo, lo he llamado en la diapositiva, H queremos, queremos predecir en T más 1, en T más 2, en T más... Bueno, perdón, en, en T, en T más 1, en T más 2, así, hasta en T más H menos 1. Queremos hacer H predicciones en el futuro. Y lo que vamos a hacer es construir H modelos. Y los vamos a entrenar para hacer esa predicción. O sea, vamos a hacer un modelo que, trata, que trate de predecir a un periodo vista. Y eso es el mismo que, que, en, la, que en la estrategia anterior. Pero luego vamos a entrenar otro modelo para hacer predicciones a dos periodos vista. En este modelo, como es a dos periodos vista, nunca deberemos utilizar datos que, que, que se refieren al periodo anterior, porque no los vamos a tener cuando queremos predecir a dos periodos vista, a dos periodo vista y así sucesivamente. Entonces entrenamos tantos modelos como, pre, como periodos en el futuro nosotros que queramos predecir y, y luego los usamos. Estos son dos estrategias diferentes, no es que haya una que sea siempre mejor que la otra, porque en, en la estrategia directa, pues aquí no tenemos la acumulación de errores que, que veíamos antes de, por, por meter nuestras propias predicciones para seguir prediciendo en el futuro. Pero por otra parte, aquí estamos tratando nuestras predicciones eh, con modelos completamente independientes cuando sabemos que, que la serie temporal eh, no, no, no, no es in, tiene una cierta autocorrelación. Las, la, los valores de la variable X en el tiempo pues, pues dependen, dependen de, los, de los previos. Con lo cual, pues son dos estrategias diferentes que conviene que sepamos que están ahí. Cada una tiene sus ventajas e inconvenientes. Tampoco vamos a, a profundizar mucho en, en esto en este curso. Pero bueno, que sepáis que, que existen. La que... Vamos a discutir con un poco más detalle, es la, la primera, la, la estrategia recursiva en la que construimos un único modelo que trata de predecir siempre a, a un periodo vista. Y entonces el algoritmo, si, uh, uh, siguiendo el, el enfoque de validación, sería el siguiente. ¿Por qué os cuento este en particular? ¿Por qué eh, la estrategia recursiva y siguiendo el enfoque de validación? Porque es el que, es, eh, el que está implementado en HUECA. Y Weka es el software que vamos a utilizar en, en las clases de prácticas. Esa, esa es la principal razón por la que me centro ahora en, en este enfoque. Entonces, ¿en qué consiste? Yo creo que ya lo podríamos adivinar con lo que sabemos, pero, pero vamos a verlo despacio. Pues vamos a tener un conjunto de datos y lo vamos a separar en, en dos subconjuntos. El de entrenamiento y el de validación. ¿De acuerdo? Y bueno, mirando a los datos de, que teníamos anteriormente... Pues el conjunto de entrenamiento va a, ser lo, el, el, va a ocurrir primero en el tiempo y luego voy a reservar el conjunto de validación o de test para, eh, para eh, estimar cómo, cuál es el error de test de cada uno de los modelos que, que yo en, entrene. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea. Entonces, eh, separo los datos, reservo algunos para entrenar y otros para, para estimar el error de test y lo que hago es... Probar diferentes modelos con diferente flexibilidad, como ya sabemos, eh, porque no voy a querer modelos excesivamente flexibles con los que probablemente cometa overfitting ni excesivamente simples con los que probablemente cometa underfitting. Entonces yo utilizo los conjunto, el conjunto de, de training, de entrenamiento para ajustar estos modelos y el de validación para estimar su error de test. Una vez que tengo varios modelos con sus estimaciones del error de test, me quedo con... El, el mejor que es el que tenga el menor error de test estimado y una vez que ya has seleccionado el, el mejor modelo pues ya sabemos que la estimación que que tenemos de su error de test eh, no no es ideal por, por por dos razones pero bueno la, la más importante es que es que este modelo lo hemos seleccionado porque tenía el menor error de test. Entonces es probable que digamos, haya tenido algo de suerte en este proceso de selección de, de, la, de, de, de, de modelos. Y, y entonces para eliminar ese componente de, de suerte deberíamos eh, utilizar otro conjunto diferente para dar una estimación ya insesgada del error de test de, de este modelo. Así que como deberíamos utilizar otro conjunto de, de datos eh, diferente, pues podemos ahora ajustar un, un modelo con esa flexibilidad óptima utilizando todos los datos que hemos utilizado hasta el momento, que son tanto los de training como los de validación. Y entonces utilizaríamos este modelo ajustado con todos los datos para, para hacer predicciones. Si quisiésemos dar una estimación no sesgada de... Del error de test de este modelo que vamos a utilizar, pues sí que necesitaríamos otro, otro conjunto de datos. Vale, por poner un ejemplo, eh, lo que podemos hacer en Hueca es utilizar esta serie de datos temporales y ajustar modelos de diferente complejidad. Aquí tenemos un modelo bastante complejo, ¿no? Que está, que incluye, eh, aquí vemos atributos periódicos que indican si el mes es uno de esos o no, incluso si estamos en. En, en estos trimestres o, o no eh, la variable aquí que pone date remapped es el tiempo es el tiempo entonces tenemos el tiempo pero también el tiempo al cuadrado el tiempo al cubo o sea tenemos ahí potencias del tiempo tenemos muchos retardos tenemos el retardo 1 2 3 así casi todos o todos hasta hasta 12 no todos el, el quinto no está y luego incluso tenemos eh, productos de tiempo por la variable retardada, ¿de acuerdo? Luego es un es un eh, modelo bastante complejo. ¿Por qué, por ejemplo, el retardo quinto no está? Porque aquí se ha utilizado un, un algoritmo de, de selección de variables y, y, de acuerdo con ese algoritmo, pues el retardo quinto no, no merecía la pena incluirlo, ¿vale? Pero al final hemos ajustado con hueca este modelo que es bastante complejo y nos ha dado... Una media del error, en este caso el error cuadrático, la raíz del error cuadrático medio sobre el training set, sobre el conjunto de datos de entrenamiento ha sido 6,3 y sobre el conjunto de datos de test ha sido 57,9. Pensad un poco esto ya, ¿qué, ¿qué sugiere? ¿Qué sugiere esta diferencia tan grande entre el error de test y el error de entrenamiento? También he ajustado otro modelo muchísimo más sencillo que hace uso de una única variable de entrada, que es el retardo, eh, el retardo de 12 periodos, es decir, el que mira justo a un año atrás. ¿vale? Y este modelo es mucho más sencillo y eh, la raíz de le, del error cuadrático medio, eh, en este caso, sobre el conjunto de datos de entrenamiento, me ha salido 15,6 y sobre el, sobre el conjunto de datos de test, 18. ¿vale? Entonces, yo ahora lo que quiero que penséis es, de estos dos modelos, que tenemos aquí el resumen de cuáles son sus errores sobre el conjunto de datos de entrenamiento y sobre el conjunto de datos de test, ¿con cuál os quedaríais? Y pensadlo un segundo, porque eso es lo que necesitáis para contestar a esta pregunta, apuesto lo que queráis. Y nos quedaríamos con el modelo más sencillo. ¿Por qué con el modelo más sencillo? Porque al único que hay que mirar es al error de test, y el error de test es muy inferior en el modelo más sencillo. Este modelo, eh, lo que he puesto aquí, que es el full model... Eh, estamos cometiendo overfitting eh, se ajusta muy bien a los datos de entrenamiento pero no a los datos de test vale entre, entre estos dos modelos nos quedaríamos sin duda con el, el, el modelo simple vale vamos a terminar viendo muy brevemente dos, dos aspectos más de series temporales el primero es cómo computar eh, Intervalos de predicción, ¿vale? Intervalos de predicción de este tipo. Eh, nosotros hacemos una estimación, que sería a partir de este punto la línea negra, pero también es importante que demos una, una medida, una idea aproximada, por lo menos, de cuánto podemos confiar en nuestra predicción. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, en esta figura hay un intervalo de predicción del 70% y otro del 90%, que viene a querer decir que, que tenemos una confianza del 90% de que el valor de la variable en el futuro esté comprendida en esta franja azul clara. Vale, vamos a ver cómo se construye esto, que es, es bastante sencillo. O por lo menos la técnica que vamos a presentar aquí es, es bastante simple. Y para eso quiero que, que penséis... Si vosotros tenéis una distribución de lo que sea, pensad que es por ejemplo la altura de, de la población y cogéis dos individuos y, y medís cuál es su altura, yo lo que quiero que penséis es, habéis cogido uno primero y luego otro después. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el primero que he cogido sea más alto que el segundo? Eso, ¿vale? Simplemente eso, de cualquier distribución que cojamos. Entonces si lo pensáis un poco, pues aquí hay una simetría clara, con lo cual... Hay una, hay una probabilidad del 50% que el, que el primero sea más alto que el segundo, y 50% que el segundo sea más alto que el primero. Si pensáis esto con tres individuos, y yo os digo, ¿cuál es la probabilidad de que el tercer individuo que sacáis, vale sea el más alto de, de los tres? Y si lo pensáis un poco, también por razonamiento de simetría, pues habría un tercio de probabilidad de que el tercero fuera el más alto, porque todos tienen la misma probabilidad y hay tres, luego... Luego sería un tercio. Y en general, si yo tengo una muestra de n individuos, ¿cuál sería la probabilidad de que la siguiente muestra que yo cojo, la, la n más 1, fuera la mayor de todas? Y por el mismo razonamiento sería 1 partido n más 1, porque, porque habría n más 1 individuos y yo estoy fijándome en 1 en concreto. Entonces la probabilidad de que ese sea el mayor sería 1 partido n más 1. Y lo mismo sería la probabilidad de que ese n más 1 individuo, el, el último individuo que he cogido, fuera el menor, el, el, el más bajo de todos, también sería 1 partido n más 1. Entonces, lo que estamos viendo es que el resto del tiempo, es decir, 1 menos 1 partido n más 1 menos 1 partido n más 1 otra vez, el, el, en, en, con esa probabilidad la observación n más 1 que yo he sacado va a estar en el intervalo, o sea, va a estar entre el mínimo y el máximo de toda la muestra, de, de, de, de toda la muestra, ¿de acuerdo? Porque por, porque si no es ni el máximo ni el mínimo, es que está entre el mínimo y el máximo de la muestra. Entonces esa es la idea que hay que tener claro, ¿de acuerdo? Que yo si tengo una muestra de n observaciones y yo saco la n más 1, con probabilidad n menos 1 partido de n más 1, con esa probabilidad, que es 1 menos 1 partido de n más 1 menos 1 partido de n más 1, con esa probabilidad la muestra que yo voy a sacar ahora eh, va a estar en el intervalo del mínimo de todas las observaciones que había tenido hasta entonces y el máximo de todas las observaciones que había tenido hasta entonces. Es, esa es la idea. Entonces, si nosotros denotamos por, eh, ese máximo como M mayúscula, ese mínimo como, como M, lo que estamos es dando un intervalo de predicción para esa nueva observación. El intervalo de, producción, de predicción es el mínimo que había tenido hasta entonces de las n observaciones y el máximo y con probabilidad n-1 partido n-1, la nueva observación que yo observo va a estar en ese intervalo. Entonces, si yo aplico esto a los errores, si yo miro a mis n errores anteriores, y aplico este razonamiento, ya tengo una forma de computar, un intervalo de predicción para el siguiente error que yo voy a cometer. Por ser concreto, si miramos a los 19 errores últimos que yo he tenido, y miramos cuál ha sido el mínimo y cuál ha sido el máximo de, de, de mis errores, ¿de acuerdo? El mínimo y el máximo de los 19 errores que he tenido, de los errores que he tenido en, en las 19 predicciones anteriores. Pues entonces, ese intervalo, el intervalo, del mínimo entre el mínimo y el máximo sería una, un intervalo de predicción al 90% para nuestro próximo error porque con un 90% de probabilidad nuestro próximo error va a estar en ese intervalo ¿de acuerdo? Esa, esa es un poco la idea si queremos un intervalo de predicción al 95% pues necesitaríamos mirar a 39 errores hacia atrás porque porque eh, 39 menos 1 partido 39 más 1 es, es 95% Y por último vamos a terminar ya este tema simplemente mencionando que en muchas ocasiones se quieren predecir varias eh, series temporales a la vez. imaginad por ejemplo si queremos predecir las ventas de vino blanco y de vino tinto y estas eh, series temporales depende una de la otra hay una cierta correlación entre ellas una cierta dependencia. Entonces, simplemente quería terminar diciendo que hay, no los vamos a ver, pero hay estrategias para enfrentarse a este problema de forma global, teniendo en cuenta las dependencias que puede haber en, difer en diferentes variables de salida. ¿De acuerdo? Vale, pues con esto concluimos el, el tema de, de Machine Learning aplicado a series temporales y... Espero que esté todo claro, sé que he ido un poco rápido, pero si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis que me, que me podéis escribir y, y quedamos y, y las trato de resolver, ¿de acuerdo? Pues mucho ánimo estos días y iba a decir nos vemos en el próximo vídeo, ya no creo que nos veamos en el próximo vídeo, veréis a, a Josema, que es el, el mejor profesor que, que yo he conocido en, en toda mi vida, así que Así que le veréis a él en los próximos vídeos y lo vais a, a disfrutar una, una barbaridad, ya veréis. Venga, hasta luego.